Dios. buenos días bien vamos a ver el ejemplo prometido con este ejemplo cerraríamos lo que es ya la comunicación serial y pasaríamos a ver lo que son las interrupciones que también son parte importante de un microcontrolador en este caso eh, ya habíamos comentado que hacía este programa a grandes rasgos una vez que yo abro o cierro el interruptor mi LED se va a encender o se va a apagar. Y ese dato que indica si está abierto o cerrado el interruptor. Va a viajar a través del puerto serie al otro micro. Y este micro va a identificar cuándo abrí o cerré el interruptor. Y en función de eso va a encender el LED. Que tiene este microcontrolador. ¿Sí? Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Pues primero ir conectando, eh, probando micro por micro, no puedo juntar los dos y meter el programa y probar porque las probabilidades de error son muy grandes. Entonces siempre vamos a probar primero uno con su terminal virtual, como lo vimos en los ejemplos pasados. Una vez que funciona, nos vamos al otro, lo probamos y si ya funcionan los dos programas y no tenemos problemas con la terminal virtual, entonces procedemos a la conexión de los dos microcontroladores. Normalmente eso es lo que hay que hacer para evitar en lo más que se pueda algunos de los posibles problemas que se pudieran presentar en la programación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es programar este micro. En modo como, como principal, ya que es el que va a transmitir la información. Entonces ya sabemos que tenemos ahí nuestros registros de configuración. Vamos a usar los que ya hemos estado comentando. Vamos a cargar al mod, al T-Mod. En este caso, el número 20H. Este 20H, simplemente ya habíamos comentado que es para habilitar el timer en modo auto recarga El timer 1, que es con el que trabaja normalmente el puerto serie. Luego, en el registro SCON, en este caso vamos a cargar un 60 60H porque nada más este micro va a transmitir, entonces no requiero recepción en este caso, nada más voy a transmitir, por lo tanto tengo un 60H, no estoy habilitando el bit REN, ¿por qué? porque estoy en un dado momento este, comunicándome, permítame un momento más. Bien, entonces eh, con esto configuramos el, el CON para que se utilice nada más la pura transmisión. Y le estamos diciendo que estamos usando una WART de 8 bit también. Ahora vamos a, a hacer funcionar el timer a través del registro TCON. Y a esto... Le vamos a cargar un valor de 40H. Indicándole que encienda el timer. Y a partir de ahí empieza a trabajar el timer 1. de mero controlador que es el que trabaja con el puerto serie del micro. Ahora vamos a definir la velocidad. Y eso lo vamos a cargar en la parte alta del timer. En los 8 bits más significativos vamos a cargar el dato. En este caso... Para garantizar la velocidad a 9600 baudios. cargamos FD. Esto me garantiza la velocidad a 9600 baudios. Con esto yo ya tengo configurado. Al microcontrolador. En este caso el puerto serie. Con estos datos ya está configurado. Ahora vamos a proceder al ejemplo. Del interruptor que ya vimos al en, en inicio de que empezamos el curso, vimos el manejo de un interruptor. Vamos a usar exactamente el mismo ejemplo, no vamos a cambiarlo, vamos, incluso nada más le vamos a agregar algunas cosas que necesitamos para poder hacer la transmisión. este ejemplo En este ejemplo del interruptor manejábamos un JB para verificar el bit en este caso va a ser el bit 7 del puerto 1, verificar si es 0 o es 1, dependiendo de la acción que tenga el interruptor. Entonces, hacemos referencia al bit 7 del puerto 1. Y en este caso estoy preguntando si ese bit es igual a 1. Si es igual a 1, aquí lo vemos, tiene una resistencia de pull up. Si es igual a 1, entonces yo lo que quiero es que me mande a apagar el LED porque el interruptor está abierto. Entonces uso una etiqueta OFF. En esa etiqueta OFF, yo tendría que mandar a apagar mi LED. Entonces yo por aquí puedo poner, vamos a poner acá el OFF. Y si está abierto el interruptor, entonces quiero que me apagues el LED. Que está ubicado en el puerto 1. Pero en el bit 0. Y ahí está. Mientras está abierto el interruptor, yo estoy mandando a apagar ese LED. Ahora, en caso de que fuera, si yo cierro el interruptor, en ese momento entonces esta señal se vuelve cero. Entonces ya no se cumpliría este salto. Y si ya no se cumple el salto, entonces lo que quiero es que me encienda a través de un set B. Otra vez, P1.0, que me encienda el LED. Y ahí tenemos ya las dos condiciones. Estos son los dos puntos principales. Encender y apagar. Pero necesito ahora que me avise o que me indica, que le indica al otro microcontrolador cuando pasó esa acción, cuando se encendió o cuando se apagó el LED. Entonces yo aquí voy a agregar a esta rutina, le voy a agregar un movimiento al acumulador. De un dato específico, un carácter cualquiera, el que ustedes quieran usar para decirle que ha, ha habido una acción de cerrar el interruptor, yo en este caso voy a ocupar el 31 que dijimos en su momento que el 31 es un código en ASCII, sería el número 1, ¿sí? sería un 31H una vez que yo ya tengo ese 31H ahora necesito enviarlo, por lo tanto necesito una rutina de envío, entonces le digo CAL envía acá le envía. Y una vez que ya envía el dato, pues me regreso a verificar la condición del interruptor. Y el inicio sería la condición inicial. Ahí tengo la parte ya, en caso de que sea el interruptor cerrado. Ahora, si, no, si está abierto el interruptor, vengo apagado y lo mismo Tendría que agregar aquí un movimiento para indicar con un carácter de que el interruptor se cerró. Nuevamente hago un movimiento del acumulador. Pero ahora voy a usar el 30H. Que para mí en el ASCII esto significa un cero. Ustedes pueden mandar los caracteres que quieran, nada más que sean diferentes. Para que los pueda identificar el otro micro y saber cuándo se apagó, cuándo se abrió o cuándo se cerró el interruptor. Eso es lo importante. Yo en este caso mando un 30, que sería el equivalente a un 0 ASCII. Entonces, este ya lo moví al acumulador, pero lo necesito enviar. Entonces me voy a la rutina. Otra vez, envía. Y una vez que ya lo envié, me regreso a la condición inicial. Ya está. Obviamente necesito mi rutina de envía. ¿Y qué voy a tener en la rutina de envía? Pues simplemente el, el movimiento del dato que voy a mandarle al puerto serie. A través del buffer. Del microcontrolador. Entonces aquí lo que tiene el acumulador. Se lo mando al buffer. Y ahora necesito esperar por el BDSTOP. Y eso lo hacemos con un enclavamiento de J. En este caso, usamos el bit 1 del registro SCON. Punto 1. Coma, y aquí puede ser signo de pesos o simplemente otra etiqueta. Esto es lo mismo que hace signo de pesos. Está saltando sobre la misma instrucción. Así mismo, tratando de esperar el bit de STOP entonces, cuando el bit stop se hace presente en esta instrucción JNB entonces pues se sale del enclavamiento que tiene y lo vamos a hacer es borrar a ese registro, en este caso sería borrar ATI. estoy usando el nombre del bit entonces le digo, limpiame TI que es la bandera de activación cuando se recibió el último bit del dato que recibí, que es el bit stop y luego le digo regresa Y ya está. Entonces, verificamos el programa. Hacemos la configuración. Dice, si esto vale, si el interruptor está abierto, significa que no se cumple la condición de JB. O sea, el bit dice, salta si el bit 7 del puerto 1 vale 1. Como vale 1 porque el interruptor está abierto, entonces se va a saltar a off. En off. Va a mandar a apagar el LED que está conectado en el bit 0 del puerto 1. Luego le digo, mándame un 30 al acumulador. Y luego digo, envía. En envía, le estoy diciendo, hey, lo que está en el acumulador, mándalo al buffer. ¿Qué es lo que está en el acumulador? Pues un 30. Ese 30 se pone en el buffer. El dato empieza a salir por el puerto serie, ya que el timer está trabajando desde que lo configuramos. Empieza a salir por el puerto serie. Y cuando el microcontrolador detecta el bit stop eso lo va a hacer aquí, aquí está enclavado mientras está el dato saliendo cuando se detecta el video stop se pone a 1 cambia la condición, ya no va a saltar y viene acá abajo limpiamos la bandera TI para asegurarnos de que está a cero y estemos listos para transmitir otro mensaje, nos regresamos por debajo de donde le hablaron a esta llamada y eso sería aquí en el jump y regresamos a inicio Mientras no cambie la condición del interruptor, si sigue permaneciendo abierto, pues va a seguir ciclando, enviándome siempre el 30, el 30 al puerto serie, al puerto serie, y es lo que va a estar recibiendo el otro micro. Si cierro el interruptor, entonces la condición ya no va a saltar, sino que va a pasar a este set B. Y entonces encendería mi LED que tengo presente aquí en el micro, e inmediatamente cargo un 31 en el acumulador, y me voy envía. Y en envía ahora el dato que está es un 31. Ese 31 se pone en el buffer. El dato empieza a salir. Mientras está saliendo yo me quedo enclavado aquí. Esperando a que se haga presente el bid stop. Cuando el bid stop se hace presente es porque el dato ya salió completamente del micro. Ya está viajando por el puerto serie. Me aseguro de limpiar la bandera de transmisión. Para tener listo para otro mensaje. Y me regreso. Otra vez. Aquí al John Inicio y salto al programa. Mientras el interruptor se mantenga cerrado, entonces el programa va a estar ciclado mandándome 31 constantemente. Y ahí tengo yo el envío de dos caracteres diferentes. En este caso, a través del ASCII, esto sería el 1 y el 0. Para identificar cuándo cerré o abrí el interruptor. Esto es en un micro. Ahora, en el otro microcontrolador... simplemente va a recibir el mensaje 30 o 31 y en base a esos dos resultados o esos dos mensajes él tiene que tomar la decisión para mandar encender o apagar la lámpara eso es lo que tiene que hacer el otro microcontrolador bueno entonces para poder hacer eso está en el bit 0 del puerto 1 ¿okay? configuramos también este micro Prácticamente con los mismos valores en el caso de la configuración del puerto serie. Le vamos a poner al... Le vamos a poner al TMOD 20 también. Entonces movemos al registro TMOD el dato 20. Para habilitar el timer con autorrecarga de 8 bits. Movemos al S Aquí va a cambiar, porque ahora sí va a recibir mensajes este. Entonces este sería un 70H para habilitar el bit ren que acepta recepción. Y luego movemos al TECON la habilitación del timer. Es decir, para que empiece a trabajar el timer y estemos listos para estar transmitiendo o recibiendo mensajes. Como es el timer 1, cargamos el 40. Y la velocidad... Del microcontrolador debe ser exactamente la misma que del, del otro. Entonces al registro TH1, o sea hacia la parte alta. Le vamos a cargar el mismo dato. Para asegurar que la velocidad va a ser de 9600 baudios para este caso. Ya tenemos la configuración del micro. Ahora necesito ver el programa para que me identifique cuando es un 0 y cuándo es un 1. Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer una llamada a una etiqueta recibe. Es decir, primero tengo que mandar a leer el dato para tomar una decisión. Entonces por acá abajo yo pongo mi, mi recibe. Mi recibe. y aquí pondría la rutinita que vimos ayer primero me aseguro de limpiar la bandera RI que es la de recepción ahora y luego me quedo enclavado esperando el bit stop cuando el último bit que entra es el de stop entonces indicaría que el dato ya entró al microcontrolador entonces solo veo a través del bit 0 del registro SCON que, que, que equivale al registro al bit RI lo mismo, aquí en lugar de poner un signo de peso le puedo poner una etiqueta y le digo que se enclave ahí, mientras no reciba el bit stop. Cuando esto ya no cumple el enclavamiento, porque deja de ser cero el bit 0 del SCOM, o sea RI, significa que ya entró el dato y entonces el dato ya está en el buffer. Entonces lo que tengo que hacer es mover lo que está en el buffer, en este caso al acumulador. Entonces lo que está en el buff, ese buff, lo mando al acumulador y ya tengo el dato dentro del acumulador. Ya puedo hacer con él lo que yo quiera. Obviamente antes de salirme de la rutina voy a asegurarme de que ese bit de bandera RI sea cero. Para que esté listo para una nueva recepción. Entonces vean, lo primero que hago es hacer una llamada a recibe, voy por el dato que está entrando y ese dato se queda en el acumulador ahora, ese valor que tengo en el acumulador tengo que hacer la diferencia si es un 30 o un 31 y dependiendo de eso enciendo o apago la lampa entonces para eso necesito una instrucción de comparación y esa instrucción de comparación la tenemos porque es un compara y salta si no es igual lo que está en el acumulador con el dato que yo quiera comparar, en este caso pues Voy a comparar primero con un 30. Es decir, preguntando por mi dato 30. Entonces dice, si compara y salta si no es igual. Quiere decir que si en el acumulador, que es lo que está llegando por el buffer, no es un 30. Entonces, quiero que te vayas a una otra etiqueta. ON. Si no es 30, es decir, si no es 0, quiere decir que entonces es 1. Porque sería 31. Y si es 31, pues entonces me voy a encender mi letra entonces yo me voy a una etiqueta ON y aquí lo único que hago es decirle pues enciéndeme LED que está ubicado comentamos en el puerto 1 pero en el bit 0 y de ahí le digo regrésate y el inicio obviamente sería aquí en la llamada ¿no? Ya está. Pero dice, si lo que está entrando en el acumulador, porque es lo que recibí por el puerto serie, es un 30. Ah, entonces si resistís un 30, quiere decir que quiero que apagues la lámpara. O el LED. Entonces acá abajo sería un clear. P1.0. Y también le digo, regrésate. Y ahí está. Entonces, si el micro... Le manda, el primer micro le manda a este otro micro un 30. ¿Qué va a pasar? Lo que hace este programa primero es mando a, la, a llamar a la rutina recibe. En recibe voy a leer el puerto serie que me está mandando el otro micro. Cuando termino de recibir el video, stop y el dato está en el acumulador. Si el otro micro le mandó un 30, ese dato va a estar en el acumulador. Salgo, aquí me faltó, aquí faltó la, el, el red. No se olvide eso. Entonces me retorno. Limpio la bandera, me retorno a donde me hablaron que él recibe y cuando yo salgo, ejecuto la siguiente instrucción. Aquí, el acumulador ya tiene un dato, que es el que recibió por el buffer, de acuerdo a lo que tenemos acá. Entonces está preguntando, oye, ¿qué dato recibiste, 30 o 31? No, pues si recibió un 30, dice, ah, compara y salta si no es igual. Como es igual, ya no va a saltar a on, sino que va a pasar aquí. Y como es un 30, para mí en ASCII es un 0, entonces dice, pues está pagado. Entonces mando a apagar el LED y me voy a inicio a volver a, a recibir un dato. Vuelvo otra vez a recibir el dato. Mientras no cambie la condición del interruptor, en voy a seguir siguiendo el 30 y el 30 va a seguir haciendo que apague la lámpara, apague la lámpara. Y ahí se va a quedar ciclado el programa. Cuando yo el interruptor lo cierre, en ese momento el otro micro me manda un 31 a través de la rutina de recibe. Y en el acumulador voy a recibir el 31, me regreso, comparo y ahora pregunto, ¿es igual lo que tiene A con 3? No, es diferente. Entonces, como no es igual, sáltate a ON. Y cuando salta a ON, entonces ahora mando a encender la lámpara. Y me voy a inicio. Y ahora me quedo, mientras el interruptor siga cerrado, el micro va saltando a la etiqueta ON y va a seguir encendiendo la lámpara. Entonces vean ustedes ahí, a través de esta comparación, yo estoy identificando si lo que está llegando es un 30 o un 31. Ojo, nada más. Aquí, estoy asegurando que lo que llegue es un 30, porque es el dato que tengo. Si llega algo diferente de 30, él siempre va a saltar a la etiqueta ON. Eso es un peligro, porque no tengo protección. ¿sí? Si yo lo simulo, esto va a funcionar perfectamente bien, pero en condiciones reales, ese acumulador que viene un dato por el puerto serie pudiera alterarse. Si ese dato se altera, mandé un 30, un 30 pero se alteró y me llegó otro carácter X, la instrucción es muy clara. Compara y salta si no es igual. Si no es igual, le va a saltar a don Y en on, lo que va a hacer, va a encender el led. No importando qué dato llegó. Ahí tendríamos un pequeño problemita de seguridad. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer aquí? Pues, para asegurar eso, en donde está on, ¿sí? yo aquí tendría que agregar un compara y salta. Si no es igual... El acumulador. Y asegurar el dato. Entonces aquí tendría que preguntar por. 31. H. Y saltar. A otra etiqueta. Esta etiqueta ya sea que lo regresa a inicio. O. En esta etiqueta yo podría saltar. A otra condición. De programa. Donde yo le diga que lo que recibí fue un error. Y que me lo despliegue a través de un led ¿sí? yo le digo, no, pues si me, le digo, ¿sabes qué? si no se cumple el 31, mándame y enciéndeme un LED en otro bit de otro puerto eso sería indicativo de que hubo un error que no se recibió ni el 30 ni se recibió el 31 ¿sí? al momento de hacer la comparación directa estoy asegurándome que lo que voy a voy a activarme es pues cuando sea un 30 y aquí cuando sea un 31 cuando sea un 31 entonces pongo el bit 0 del puerto 1 en 1 y me regreso pues, ojo con eso nada más a veces la lógica nos engaña en el aspecto de que dicen, no, pues si trabaja, porque mira, si es 30, prende esto. Y si no es 30, no prende esto. Sí, pero si queremos asegurar las condiciones, entonces tengo que poner las comparaciones de manera directa. Ese nada más un comentario para que lo tomen en cuenta. Aquí el programa va a funcionar, porque está aprendiendo cuando es diferente de cero. Obviamente está recibiendo 31. Yo supongo que recibe el 31 porque pronto pero si hay una alteración en el dato, ya no sé si realmente hubo un error. A menos de que yo haga la comparación directa. Y si no veo que enciende el LED o no veo que haga nada, pues entonces quiere decir que. Y el otro LED enciende. Eso significaría que hay un error. No se está recibiendo ni 30, ni se está recibiendo 31. Porque hay un error en la comunicación. También, siempre hay que poner ustedes, cuando empiezan a programar un sistema, poner ustedes LED o formas de saber. Si hay errores o no en su programación. Y eso lo van a saber a través del LED. ¿no? Cuando entras en una rutina, puedes prender un LED. Porque con ese LED sabes que entraste a esa rutina. Si no prendes ese LED, significa que no entraste a esa rutina. Entonces ahí empieza uno a ver la manera de cómo empezar a identificar las partes del software que están funcionando. Y qué partes del software no están funcionando. Son algunos tips que les paso ahí. Que pudieran aplicar el día de mañana cuando estén probando algo. Pues siempre hay que poner indicadores para saber si está el programa avanzando y en qué parte están del programa. Y eso lo vamos a saber solamente con indicadores. En el caso de, de este programa, así como está, pues va a funcionar sin ningún problema. Obviamente aquí la comunicación la estamos haciendo desde el punto de vista simulado. ¿sí? Y una vez que ya tengo los dos programas, pues entonces yo puedo ya Enlazar los dos micros. Pero vuelvo a hacer lo mismo. Aquí en este caso estamos configurando un modo. Eh, de comunicación del tipo. este Simplex. ¿sí? Estamos usando Simplex. De acuerdo a lo que comentamos. Es porque. Nada más uno transmite. Y el otro. Recibe. No hay comunicación de. de aseguramiento del que data llegan. Para que este otro micro le respondiera a este otro, entonces yo tendría que modificar aquí y cargar un registro 70 para que este esté habilitado en la recepción. Pero entonces tendría yo, una vez que, por ejemplo, aquí recibí el mensaje en este micro, tendría que mandar por aquí, ok. Ya recibiste el mensaje. ¿Está correcto no está correcto? No lo sé, pero yo te digo que recibí el mensaje. Entonces yo puedo mandar aquí una rutina. Aquí. Poner un CAL. Envía. Y antes de este CAL envía aquí arribita tendría que cargar. A lo mejor al acumulador. Con un carácter también. Que indique de que sí llegó el dato. No sé si está correcto o no simplemente yo le indicaría de que sí me llegó un mensaje entonces podría ser a lo mejor otro carácter el equivalente a lo mejor un asterisco un equivalente pongo su dato hexadecimal obviamente entonces le digo ok ya recibí el mensaje está en el buffer lo respaldo porque miren aquí vamos a ocupar otra vez el buffer, el acumulador entonces primero leo el dato lo guardo en otro registro voy en vía cargo el equivalente del asterisco al acumulador y me voy a la rutina envía y transmito el mensaje al otro micro. El otro micro tendría que tener aquí ahora un cal. Recepción o recibe. Para que ese asterisco viaje. Y después de esto, tendría que tener yo un JNE. Compárame lo que tiene el acumulador con el, el dato equivalente al asterisco. Si es igual al asterisco, entonces entro a esta rutina y ejecuto todo lo que eh, eh, tiene que hacer. En caso contrario de que no, me voy a una etiqueta que dice que dice error. Y en esa etiqueta error puede encender otro LED que esté conectado en el micro para indicarme de que no recibió el mensaje. Solamente para eso me va a servir. Entonces yo con eso, esa comunicación bidireccional, yo estoy sabiendo si cuando yo cierro el interruptor, el otro micro recibe la información, mientras este LED, a lo mejor se mantenga de un color. Verde. Significa que sí está recibiendo los mensajes. Pero en el momento que se ponga rojo. ¡pum! Significa que no recibió el otro micro el mensaje. Entonces son formas de saber. Si hay comunicación entre uno y otro micro. Y no nada más estoy transmitiendo. De un punto a otro punto. ¿Sí? Entonces simplemente hay que agregar. Algunas otras instrucciones a los programas. Para que se pueda llevar a cabo. Esa comunicación. En ambos lados. Y entonces la comunicación de ser un modo simplex pasaría a ser un modo half-duplex, ¿no? Porque ahora tengo comunicación en ambos lados. Primero responde uno, le manda uno y luego le responde el otro. Y eso implementaría el modo half-duplex que normalmente se manejan en estos microcontroladores. Y ya tengo respuesta de uno y del otro. Y ya me aseguro de que sí está recibiendo el mensaje. No sé si recibió con error. Tendría entonces en un dado momento ya meter otra rutina donde le mande que fue un error o un carácter que le diga que fue un error. Que no me llegó el 31, que no me llegó el 30, pero entonces ahí es donde ustedes empiezan a construir un protocolo para asegurarse que los datos llegan adecuadamente. Ya va a depender de la aplicación que en un dado momento ustedes quieran realizar. Ahora, aquí está todo esto conectado de manera cableada. Una vez que ya probé este programa, dices, no, ya probé, ya funciona, mira si prende LED, si lo apaga, etc. Eh, entonces quitamos el cable. Ahora me quiero comunicar por un módulo Bluetooth. Pues pongo los módulos Bluetooth en ambos micros y entonces me comunico de manera inalámbrica. Solamente estar eh, conscientes de que el módulo Bluetooth que tiene el transmisor sea configurado en modo maestro y el otro módulo esté en modo esclavo. Normalmente el módulo Bluetooth viene en esclavo, ¿sí?, hay unos esclavos que son puramente esclavos y hay otros que son maestros esclavos. Entonces necesitamos de los dos tipos para poder transmitir y el otro recibir. Ahora, si los dos van a transmitir y recibir, pues necesito que los dos módulos sean maestros esclavos. Y con eso ya puedo lograr la comunicación a través de un software que también eh, contiene estos módulos, el MCU XCU, para poder este, configurarlos. Si no quiero Bluetooth o quiero Zigbee pues el Zigbee también lo puedo conectar y puedo tener mayor alcance. Además, la parte de Zigbee ya implementa un estándar de protección a los datos y ese SIG ya le pone un CRC de manera interna. Es decir, yo no tengo nada que ver con eso, eso lo hacen los módulos. Yo simplemente lo que hago es así como estoy haciendo ahorita. Pongo el dato en el buffer. A través del buffer sale, a través de la guarda sale el dato que está en el buffer y se conecta con el módulo y el módulo implementa todo el protocolo de protección para que viaje la información. Entonces ahí ya tengo un plus, porque ya esos módulos están implementando la seguridad en un dado momento de ese dato que debe a viajar de manera inalámbrica. Aparte que puedo tener mayor distancia. Ahora, si no quiero ese tipo de comunicación y quiero a lo mejor una comunicación Ethernet porque me quiero conectar a Internet, pues entonces busco un módulo. Que sea compatible con mi WARP Para poderme comunicar. Vía Ethernet. Aquí estamos conectándonos con dos micros. Pero en un dado momento yo pudiera sacar de servicio este micro. Y en lugar de ese micro. ¿Sabes qué? Voy a poner mi celular. Y en mi celular voy a, pro a poner dos botones. Uno que es para encender. Y el otro que es para apagar. Entonces cuando yo voy a encender este programa que tengo en el celular me tiene que mandar un 31 y cuando voy a pagar este me tiene que mandar un 30 porque eso es lo que le configuramos al otro micro o sea a este él tiene que recibir él más va a responder cuando recibe un 30 y un 31 y eso se lo tiene que mandar el celular entonces este micro le pones un módulo esclavo bluetooth y el módulo maestro sería el que tiene el celular Obviamente, el programa que ustedes van a poner aquí del celular necesita conocer la dirección del módulo Bluetooth para poderlo emparejar. ¿Sí? Esa parte no nos la vamos a quitar. Entonces, específicamente solamente se emparejaría este celular con este micro porque tiene la dirección del módulo Bluetooth. Y eso lo podemos ver cuando habilitamos el Bluetooth. Nos va a mostrar quién está transmitiendo. Entonces, esa sería la dirección que yo necesito para poderme comunicar con el microcontrolador ahora si yo quiero recibir información de este micro pues igual de aquí le puedo poner un sensor de alguna variable y entonces yo podría poner un botón aquí extra para solicitar la información cuando yo prima este botón la señal se le manda aquí puedo mandar no sé otro carácter a lo mejor le mando un gatito el equivalente obviamente el hexadecimal al gatito se lo mando al micro, el micro recibe ese gatito y en una comparación, oye estoy recibiendo un gatito bueno, cuando recibo gatito significa que quiere que le mande el valor de la variable del sensor entonces entro a esa rutina, leo el sensor y transmito el mensaje, y a lo mejor en el celular tengo un espacio donde voy a, a mostrar la información de lo que me da el sensor esa es una forma de hacerlo que yo cuando nada más quiera conocer el valor del sensor, le oprimo un botón y que me mande la información. O puedo estar monitoreando constantemente la información. En este caso, este micro me tendría que estar mandando constantemente el dato del sensor para que aquí estuviera apareciendo todos los datos Obviamente eso va a desgastar la batería del celular porque constantemente va a estar recibiendo información. No es muy rentable que digamos. La mejor forma sería nada más solicitarle cada vez que yo quiero el valor de la variable y ya está. Y entonces ya nos estamos comunicando entre otro dispositivo digital con el microcontrolador. Si queremos probar esto de manera inalámbrica, estos dos módulos dicen... Ah, es que no lo quiero con el celular, no lo quiero hacer, quiero probar los dos micros Pero no tengo material. Bueno, esto lo vamos a poder hacer siempre y cuando tengamos dos computadoras. En una computadora implementaría este circuito. Y en otra computadora implementaría este circuito. Y entonces a través del módulo Bluetooth de las computadoras, comunicaría estos dos circuitos de manera simulada. Y veríamos perfectamente bien que este circuito simulado responde a este otro circuito simulado, pero de manera inalámbrica, entre dos computadoras. Eh, cuando empezamos el, el curso, por ahí les marqué cómo podíamos hacer en un dado momento el, el enlace ¿no? de, del, de un sistema Físico con uno real. Por ejemplo, aquí. Para hacer esto. Necesitamos agregar este módulo. O este COM. Que tengo aquí. Es un puerto COM. Un puerto serie. Y a través de este puerto serie. Me tengo que conectar al Bluetooth de mi celular. Digo, de mi computadora. Vean aquí que este, este nada más está recibiendo. Está conectado al RX. Sí. Está recibiendo datos nada más. En este caso está recibiendo un 1. cuando se enciende o se aprime el botón encender? Cuando primo el botón apagar, ¿sí? O apagar LED, en ese momento se recibe un 0. Vean que tengo la terminal virtual aquí monitoreando lo que estoy recibiendo. Y está recibiendo el micro y estoy recibiendo la terminal virtual. Entonces vean que LED se apaga. ¿Sí? Y solo eso simplemente programándolo a través del de software este de la App Inventor poniendo unos push button unos, unos iconos de botones para hacer este tipo de acciones a través de un programa muy sencillo. ¿Sí? Entonces de manera simulada puedo hacer todo eso pero también lo puedo hacer de manera entre el equipo real y la simulación. Entonces nuevamente yo tengo aquí un COM virtual que está conectado al módulo Bluetooth de mi computadora y entonces cuando el celular real manda la información a la computadora el Bluetooth se conecta a este módulo y me recibe la información el micro a través de la computadora esa es una forma de hacerlo y para hacer esto yo necesito de un software para poder simular los puertos del microcontrolador. Y en este caso es el virtual serial port. No sé si ya lo habían escuchado. Este programa. Simplemente es un programa para simularme los. Puertos seriales. Virtuales ya que los, las computadoras no pueden tener. Trabajando a sí mismo. Este los puertos seriales. Entonces con este software. Yo se los puedo simular. Y puedo echar que... Puedo hacer que, que funcione, ¿no? Déjenme ver si, si encuentro aquí la... Imagen del software para que lo vean. A ver este. Bien, es este man. virtual serial port y este es el software que yo necesito en un dado momento este, tener entonces a través de este software yo puedo simular diferentes puertos seriales ¿por qué? porque la computadora tiene el COM 1 lo tiene ocupado normalmente que es para la impresora entonces no puedo ocupar yo ese puerto entonces normalmente siempre deben ser pares entonces un COM se le va a asignar al COM del Proteus y el otro COM es el que va a tener su módulo Bluetooth. Entonces yo le digo de dónde a dónde se va a conectar. De un COM de mi Bluetooth al COM del Proteus. Y ahí es donde se hace la comunicación serial. Esa es la forma de poder establecer una comunicación simulada entre dos software en la misma máquina. Entre dos dispositivos simulados en la misma máquina. Usando... Este, puertos seriales virtuales. Si no, no hay forma de hacerlo. Entonces, usando este software, me ayuda un montón a hacer ese tipo de conexión para poder comunicarme. Entonces, una vez que yo elijo los pares, le digo nada más adicional. Y nivel acá abajo, por ejemplo, están adicionados dos pares. El com este, 32, creo que están con el 30. Están conectados. Y a través de este programa se están interconectando algo. ¿sí? así aparecería si ustedes le dan aquí adicionar par, pues sería el COM3 con el COM4 donde el COM3 hace referencia al puerto serie y el COM4 hace, al, al COM3 hace referencia al puerto serie del Proteus del módulo simulado del COM y el COM4 sería, el, sería la, el módulo de Bluetooth de esa computadora obviamente cuando se usa esto hay que deshabilitarlo el módulo Bluetooth de la computadora momentáneamente para poderlo trabajar de esta forma simulada entonces esa es la forma de poder hacer esta conexión. Entonces a este COM que tengo aquí, le asigno yo un COM, por ejemplo, que fuera el COM 3. Y a la de la máquina, sería, por ejemplo, a lo mejor el COM 4. Y entonces cuando recibe información, viaja por 3 y virtualmente se conecta a, a 3. Viaja por 4 y simulado a 3. Esa es la forma de hacerlo. Entonces cada módulo que quiera conectar de manera virtual, por el, de manera serial, tendría que ponerle este este com y conectado a la transmisión o a la recepción, depende de qué es lo que se vaya a hacer esa es la forma de hacerlo si lo quisieran practicar, o sea lo pueden hacer, tutoriales para hacer este tipo de programas de, de iconitos, hay un montón ahí en la red o sea, eso sí, está, está para tirar para arriba de diferentes formas pruébense unos sencillitos nada más lo pueden probar de manera simulada así como está aquí o como se probó aquí a través de la del celular simulado y vuelvo a repetir con el software usado no el virtual, serial port, el virtual serial port dígame una pregunta bueno ese esa conexión tiene algún módulo para que también este pueda actuarlo desde el celular. Pues así o como... Sea, está Por ejemplo, aquí. tiene el Bluetooth. Baja, para que pueda el celular este estar conectado con el ejemplo pues, que puse ahí. Si su computadora tiene celular, tiene Bluetooth, sí. O sea, su computadora debe tener celular. Digo, debe tener Bluetooth. Pero no necesariamente. Aquí, por ejemplo, está simulado. Tanto es el teléfono como el circuito. Lo único que estoy haciendo es agregar un com virtual, para poderme comunicar al celular. Aquí como es simulado, no estoy usando Bluetooth, simplemente estoy usando una comunicación del com, de un com a otro com de manera virtual. ¿Sí? Entonces aquí el, el, el software del celular tiene un com y el software de Proteus tiene otro com. Y estoy haciendo el enlace a través de este programa este, Virtual Serial port si no tengo el programa virtual serial port, entonces no puedo comunicarlo. ¿no? Yo necesito este software que esté activado y esté encendido. Entonces, por ejemplo, aquí te quedaría como está aquí. Un com estaría asignado al, al com de Proteus y el otro com estaría asignado al com de la simulación del celular. Si lo voy a probar todo de manera simulada, si lo voy a probar físicamente, que es el otro caso que tenemos aquí, ya que le probé todo esto, es este. Entonces, necesito nuevamente el software, el Virtual Serial Port debe estar activado y yo le debo asignar un puerto virtual a este COM de Proteus y este COM simulado de Proteus se va a conectar a otro COM físico de mi Bluetooth de la computadora. Entonces ya el celular se comunica al Bluetooth físico de la computadora y a través del Virtual Serial entre los este, con virtuales, se intercomunican para poder yo lograr hacer que el dato, el dato viaje a Proteus y Proteus me responda, eso es lo que tendría yo que hacer sí, también hay muchos tutoriales, ¿no? cómo hacer esto no, no está complicado aquí lo único que necesitas es el software el Virtual Serial Port este, obviamente el que esté parchado, porque pues esto es de software ¿no? hay que conseguirse ahí el Piratex Ni modus para poder hacer esto, y ese software debe estar funcionando cuando ustedes estén haciendo esta comunicación, si el software está apagado o no está este, trabajando, pues no van a poder hacer la comunicación, porque ese es el que implementa esta comunicación virtual no sé si le quede claro Sí, voy a intentar hacerlo Sí, o sea, hay muchos tutoriales ¿eh? yo les recomiendo que se consiga un softwarecito de estos de, de app inventor, de estos el más sencillito, no le busque, no le ponga nada primero. Primero póngale nada más dos botones, uno encender, uno apagar. Y ahí empieza usted a ver cómo trabaja esto. Conforme ya le vaya agregando, usted le pone ya una imagen, así como está aquí, le pone su nombre, lo que usted quiera. Y le puede empezar a agregar cositas, cositas, cositas, más botones, hacerlo más presentable. Y eso va a estar en función del programa, que es a través de este tipo de diagramas de bloques, para poder ir armando su programación. Y una vez que ya tiene el programa, pues procede de manera simulada a probar el software, ¿no? Como es SGI. Pruebo mi celular virtual contra mi programación, también virtual, porque es una simulación. Y si veo que funcionan, no tengo problemas, pues entonces paso a la fase física. Me llevo la apps compilada a mi celular, se la instalo. Y hago las configuraciones respectivas de los puertos con, a través del programa este, serial, el, el Virtual Serial. Y una vez hecho eso, pruebo el programa. Y debe funcionar. No deben tener problema. problema Es una forma de probar tanto la aplicación ya en físico con tu circuito posible que se pudiera montar. ¿no? Ya cuando tienes esto trabajando, pues ya tienes casi la certeza de que esto va a funcionar. Nada más sería cosa ahora de implementar el circuito bien. Sin errores de conectividad. En los cableados. del el proto. O donde lo vayas a montar. Para que funcione correcto. ¿no? Y ya tienes el enlace. Bueno. Preguntas. Dudas. Hasta aquí. Con esto cerraríamos. Eh, este tipo de. Comunicación serial. Esto lo vemos en la unidad número uno. Se los comenté. ¿no? Pero ahorita con respecto al puerto serie. No sé si tengan dudas. Preguntas. Acerca. De lo que vimos, ya a partir de aquí, pues ustedes pueden hacer las modificaciones respectivas a estos programas, cambiarlos, etcétera. Lo importante nada más son las rutinas de envía y recibe y la configuración de ahí en fuera. Lo, lo que lleva en el inter, ustedes lo que puedan hacer, e incluso pudieran hacer el de la rutina. El primer programa que hicieron, que tenían 10 rutinas pues entonces en un micro puedes tener conectados todos tus LEDs y en otro micro pudieras poner dos botones para ir cambiando la rutina. Una, un, dos, un botón en incremento y otro botón en decremento. Si yo primo el botón, se manda una señal, se manda un carácter, ese carácter se recibe, se compara y ese carácter va a ser indicativo de saber cuál es la rutina que voy a ejecutar. Y entonces se puede ejecutar la rutina. Es una forma de empezar a probar este tipo de programa, ¿no? igual el del teclado lo puedes poner de un lado el teclado y de otro lado la activación de algo entonces yo puedo activar las teclas mando ese código al otro lado si el código se recibe pues quiero que se prenda esto ¿Sí? simplemente es una mezcla de las diferentes rutinas que hemos estado viendo ya en conjunto cómo operan bien preguntas dudas hasta aquí vuelvo a repetir Axel. Uy, puede pasar lista, porque creo que ni están ahí presentes. ¿eh? No, no, tengo ninguna duda. Ya lo del Bluetooth ya, ya me quedó un poco aclarado. Yo le iba a preguntar lo mismo, que si era okay. necesario. que la, Bueno, que en cada caso que no tenga Bluetooth, mi, en este caso mi laptop, no sé si podría usar una conexión directa para poder entrelazar mi celular con, con el programa. Ah, tendría que meter un módulo como el que vimos, el puente, el, FT, el FTDI. Ah, ya, ya, ya. Pero si no, con un, compra un modulito Bluetooth que anda como en 30 pesos. Lo más sencillitos, con un módulo de eso también lo puede hacer. Ah, ok, ok, ok. Sí, se, lo puede agregar, se, se lo puede agregar y lo puede configurar. O sea, no hay ningún problema. Ah, ok, ok. Perfecto. Gracias, doctor. Dígame. Y si quisiera un rango de señal más amplia, bueno, es que a veces para hacer un proyecto el Bluetooth siempre llega a cierta distancia, no ah, tiene eso, mucho. Eh. Eso sí. va a depender de qué quiera hacer. Si ya quiere usar más distancia, pues entonces habría que implementar. Es un módulo de Wi-Fi, ¿no? Ah, así puede ser. También está restringida porque son como 50 metros, ¿no? La distancia. Pero tendría que ser un módulo eh, Wi-Fi o un módulo ZigBee. ¿Sí? el módulo Zigbee ahí hay hasta 100 metros y te, ese te garantiza, nada más que ahí necesitarías dos micros no, forzosamente, o tener vamos a decir, tengo tu celu tienes tu celular y dices yo tengo remotamente un equipo y en mi casa voy a tener un micro pero que tiene el -B y aquí tengo yo mi teléfono mi teléfono se conecta aquí directamente a este y este se conecta a este o sea, un doble enlace para poder lograr más distancia es lo que se puede hacer. Entonces, como dentro de tu casa puede estar directamente conectado a este módulo microcontrolador en Bluetooth, pues este otro se puede enlazar a este otro más distancia. Entonces, en este, entre estos dos módulos puedo poner dos IGB y en este otro módulo puedo poner un Bluetooth. O sea, sería cosa de visualizar qué es lo que quieres hacer. ¿no? Se puede hacer también así. Y si no, como dices, un Wi-Fi. Pero ya depende la aplicación y todo esto, ¿no? Que, que hay que ver realmente que se cumpla con las distancias y el tipo de conectividad que pudieras tener ahí donde estés. Francisco, Javier, dudas, preguntas. Uy, no está, ya ven. Jaciel, Amir. Aquí estoy, solo que el internet está fallando. Ok, Casiel. ¿Cómo no está? ¿Medín? Tampoco. Anda, profe, acá estoy. Ok, Alejandro. Um, ya le, le dije que todo bien, porque se ve. Ok, que... Carlos Alberto. ¿Manda por ahí? Ángel Eduardo. Alejandro Trejo Eso era lo que le iba a preguntar porque como nomás había dicho Alejandro contestó mi compañero Trejo antes que yo. Ok, Se ya se fue Trejo. Fue pero... pero bueno, el chiste es que contesté, <risa> le contesté. Ninguna duda por el momento. ¿Y Trejo dónde está? No lo, no lo escuché. Profe, llevo un rato hablándole aquí. Es que es que como primero dijo Alejandro, no sabíamos cuál de los dos era y primero habló y primero habló él, o sea, cuando cuando dijo mi nombre, como dijo nada más Alejandro. Este, fue él el que contestó y ahorita, y ahorita era yo reyó sola Ajá. el que está contestando se hace cuenta que contestamos al revés ah ok, pero ahorita yo veo a Alejandro Trejo, su micrófono deshabilitado ah pues eso sí no sé, oh, sí yo creo que ya se fue no sé si usted es el que no me escucha pero llevo ratito hablándole aquí Ok, ya lo estoy escuchando, pero veo su, me, su micrófono muteado. Por eso es que no veo la actividad. Emanuel Domínguez. Presenté. Dudas, preguntas. Eh, por el momento no, no tengo dudas, ingeniero. Pues más o menos lo que eh, también tenía duda era lo que mencionaron unos compañeros. Eh, bueno, uh, ya... Haciendo uso de este. Hace tiempo yo vi un, ahí en la eh, escuela Inge unos uh, alumnos que también hicieron un proyecto que utilizaban un teléfono celular para mayor distancia y ya no más le llamaban y también obviamente utilizaban este otro mi microcontrolador y creo que ya dependiendo este eh, el, el sonido o no sé cómo, este no recuerdo bien era que hacía la función, el micro, para abrir un, este, un canal para dispensar croquetas a los perros y así por, por decir, se te olvidaba algo así ok, sí, eso es una opción eh, también po podría hacerse también lo mismo, o sea, en una comunicación como esta ingeniero o... sí, cambio. igual, es lo mismo una comunicación serial es para habilitar algo de un punto a otro punto de manera remota. Ya depende el medio, ¿sí? si es inalámbrico, alámbrico, Wi-Fi, Bluetooth o microondas, lo que sea. Ya va a depender de lo que usen, no lo que más se facilite. Obviamente siempre se usa lo que sea más barato, porque pues hablando de comunicaciones, como se los dije, pueden encontrar un módulo de 10 mil pesos, ya serían 20 mil pesos, porque cada módulo vale 10 mil pesos. Pero pues tiene una comunicación de... 60 kilómetros, o sea, pero si pues, quieres 60 kilómetros, ¿no? si no, pues buscas uno más barato, sí, sí. que valen 600 pesos, pero tienes una comunicación garantizada de 100 metros, no importando si hay obstáculos o, o, este, o no los haya, ¿no? pero ya va a depender sí, sí. de los módulos, el más típico siempre es el de celular, porque es el que tenemos a la mano, pero pues ya vemos que está restringido a cuando más 10 metros y en el mejor de los casos que encontremos un módulo Bluetooth podríamos alcanzar mayor distancia, pero ya sería un módulo Bluetooth específico para una comunicación. El del celular, pues está limitado pues, porque no se usa para ese tipo de comunicación, como uno quisiera, sino para a corta distancia. ¿no? Pero bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Este, traten de practicar esto. Lo más que se pueda, porque pues esta es la base básicamente el en, en día de en, en, hoy en día en las comunicaciones, la comunicación serial. Pero es este, una pregunta rápida es que me, me preguntaba ahorita que estaba hablando sobre la conexión Bluetooth. No sé si en este caso para poder realizar la aplicación, ya ve, no sé, en cualquier plataforma, por ejemplo, a, a mi mentor, no sé si, se, si la Ajá. extensión del, del Bluetooth ya sabe para para para poner la función a la al invento pueda ser compatible con el, micro, el microcontrolador, porque yo últimamente hice un proyecto de un carrito donde yo <coughs> hacía la aplicación mediante Bluetooth, bueno lo implementaba y que prendía una linterna en el mismo Ajá. carrito, pero no me no me este no me no me respondía. Ah bueno, porque ahí tiene que ver el módulo físico que esté uno sea esclavo y su teléfono esté como maestro. Acuérdense que venden diferentes módulos Bluetooth, tienen diferentes nomenclaturas. Hay unos que son maestros esclavos, pero vienen, hay que configurarlos, cómo los quieres trabajar, y hay otros que son puro esclavo. Entonces, si usted quiere echar a andar ese el carrito, necesitaba un módulo Bluetooth esclavo, porque el que es maestro sería su celular. Entonces, a veces es básicamente la configuración del módulo, ¿eh? no tanto que su comunicación esté fallando. No. Por eso le digo, primero se hace cableado, simulado todo, para asegurarse de que no tienes problemas con tu software. Ya después pasa a la fase de los módulos, hay que configurarlos para que trabajen bien y puedas tener la comunicación. Si los módulos no están configurados, no vas a tener nunca comunicación tampoco. Entonces, posiblemente a lo mejor ahí usted está usando un módulo que no estaba configurado y por eso no tenía comunicación. Ah, ok. Entonces, entonces en este caso no, no sería problema de la, de la extensión que yo estoy utilizando, ¿verdad? No, no, no, porque es software. O sea, tu software es independiente. Tú nada más estás ocupando el Bluetooth que es el medio de comunicación. Sí, sí, sí. Mientras viajen los datos que tú le programaste al otro micro y sean los correctos, el otro micro lo tiene que recibir. Siempre y cuando el módulo Bluetooth esté bien configurado. Físicamente, o sea, el, el físico, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hay que checar nada más. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Ok, pues bueno, nos vemos entonces el, el día viernes. Que tengan buena tarde. El viernes, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta profe.